Dime las cosas, pero no me llegues con un beso, por no favor. Nada, no ¿Cómo que no significa nada? Estoy o ya sea, de que... que me controles ya. Ya Estoy hasta la madre. ¿Hace ¿Cuánto la ves? Ya. ¿Por hey, qué hey, no me dices hey, las cosas? Ven, ven, amor, ven, ven a mí, seremos muy felices, tú de mí y yo de ti. de sí. ti oh, oh.